hola amigas y amigos del rincón gráfico y bienvenidos a este nuevo video tutorial para el día de hoy les enseñaré a hacer este sitio web que ustedes ven en pantalla el cual es hecho con esta aplicación que seguramente muchos de ustedes han tratado de usar y, y de pronto tienen algunas dudas o, o algunas cosas que no les funcionan la cual es adobe muse la página web que les enseñaré a hacer hoy tiene como por objetivo ser compatible con dispositivos móviles, es decir, con tablets y con smartphones sin necesidad de tener ningún conocimiento previo en programación. Esta página web que les enseñaré a hacer hoy está en formato HTML5 como ven tiene formulario de contacto, tiene slide, tiene menú y al final de este video tutorial serán capaces de hacer algo similar. Yo pienso que algo mejor de eso se trata, de hacer cosas mejores. Empecemos. Empezaré cerrando el proyecto que tengo, que había creado anteriormente voy a decir menú de archivo y lo voy a decir cerrar sitio lo que vamos a hacer es crear un documento nuevo un sitio nuevo cuando le doy nuevo se me abre esta ventana de diálogo que dice anchura fluida lo dejamos como está la anchura máxima de página la dejamos también como está y no tenemos necesidad de, de moverle nada más. Simplemente OK y ya. Cuando yo creo un sitio nuevo en, en Adobe Muse él automáticamente me genera una página de inicio y una página maestra. Para algunas personas que de pronto han trabajado en InDesign InDesign también trabaja con páginas maestras. Para quienes no lo han hecho nunca les voy a explicar qué es una página maestra una página maestra simple y llanamente nos sirve para crear un estilo de diseño una plantilla para ser aplicada a muchísimas otras páginas que vayamos creando yo puedo tener una o varias páginas maestras en adobe Muse. en este caso como vemos está aplicada a la página de inicio o la página de index de nuestro sitio lo primero que haremos por seguridad es decirle menú archivo guardar sitio y lo voy a colocar tutorial site 2 punto es la extensión editable de, de adobe muse muy bien ya lo hemos guardado y empezaremos a trabajar lo primero que vamos a hacer es hacer un par de cosas en la página maestra para que cuando vayamos generando el resto de páginas se vean aplicadas en el resto de páginas sin ningún problema para editar la página maestra simplemente le doy me paro sobre ella con el cursor del mouse le doy doble clic se me abre esta este documento blanco que en realidad es una página web. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es crear un punto de rotura, que es un punto de rotura. Un punto de rotura es una anchura hasta la cual llega el navegador y a partir de ese punto de rotura me muestra una versión distinta de un sitio web para dispositivos móviles observen acá arriba esta línea horizontal de color morado el cual me muestra la anchura completa que es de 960 y hay un punto de rotura sugerido que es de 320 lo vamos a crear hasta los 320 píxeles es decir que si el navegador se reduce o la resolución de pantalla con la cual se esté visualizando el sitio llega a 320 me empieza a mostrar una versión para dispositivos móviles como creo un punto de rotura simplemente clic derecho y le digo añadir punto de rotura anchura del punto de rotura le voy a decir que sea de 320 píxeles y le voy a decir ok ahí está entonces esta es la versión que vamos a editar para computadora y esta va a ser para algunas tablets o smartphones entonces qué nos toca hacer nos toca crear una versión de anchura amplia es decir para computadora y crear otra versión del sitio para dispositivos móviles pero no se alarmen esto realmente es algo sencillo que se hace de manera, de manera rápida no tienen ningún problema por eso entonces vamos a empezar con la versión de computadora y le voy a decir menú archivo colocar y voy a traer el logo que tengo hecho para este ejercicio. La idea es hacer un sitio para un restaurante es simplemente un ejemplo. Entonces voy a colocar el logo acá. Si quieren pueden sacar la ventana de alinear y lo alinean y sin necesidad de utilizar shift él me proporciona, lo reducimos y lo colocamos. ahí está muy bien Y vamos a utilizar esta guía del encabezado y nos muestra que se arrastra para ajustar la posición de los elementos del encabezado lo vamos a colocar acá ahí ya quedó como encabezado y ahora vamos a duplicar el mismo logo con la herramienta de mover la tecla alt le reducimos el tamaño y lo vamos a poner como pie de página, lo mismo lo centramos y con este vamos a arrastrar para ajustar el hasta donde me llega el pie de página selecciono el logo de pie de página y activo esta opción que me va a indicar que ese, que ese elemento va a ser el pie de página, siempre hay que hacerlo ahí está si yo me voy a la vista de dispositivo móvil me van a aparecer dos logos. ¿Por qué dos logos? Porque me está mostrando los logos de la versión. ¿Para que Para computadora. Simplemente los selecciono y les doy clic derecho. Y les digo ocultar en otros puntos de rotura. Y ya no va a aparecer. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a decirle menú archivo. Colocar. vamos a colocar el logo Lo vamos a duplicar para el pie de página pie de página también y los alineamos voy a bajar un poquito esta, ahí está entonces ya está como pie de página y está dentro del encabezado los voy a seleccionar clic derecho y ocultar en otros puntos de rotura para que no me aparezca en el punto de rotura de la computadora, ahí está para probar el sitio le decimos menú archivo y le vamos a decir vista previa del sitio en el navegador o control alt e o control o manzanita alt e en, en el caso de, de mac entonces ahí está y ahí ya se empieza a ajustar es decir que ya estamos empezando a hacer a hacer un sitio de versión responsiva es decir adaptable para para dispositivos móviles en este caso estoy utilizando, se me olvidó explicar esto desde un principio, estoy utilizando una versión de Muse la versión que estoy utilizando es la 2015.2 yo sé que estamos en 2017 pero igual es una versión que sirve ya que a comparación de versiones anteriores como la 2014 no traía esta opción de puntos de rotura es decir que es muy similar con las últimas versiones, así que no van a tener ningún problema en, en hacer su sitio. Ahora me voy a ir al punto de rotura normal, el, el de computador, y le voy a decir menú objeto, insertar widget. Y en insertar widget le voy a decir que me inserte un menú horizontal. Lo vamos a colocar acá. y acá donde dice cambiar tamaño con el seleccionado le vamos a decir ajustar a la anchura del navegador y ahí está ahí ya nos quedó lo vamos a cuadrar acá que quede dentro del, que quede dentro del margen y ahí ya quedó muy bien, ahí está sin ningún problema entonces, aquí ya tengo editada la página maestra. ¿Qué voy a hacer con el menú? Le voy a dar clic derecho y le voy a decir ocultar en otros puntos de rotura para que no se vea en el de computadora. Ya les digo qué vamos a hacer. No se preocupen por eso. Vamos, vamos despacio. Voy a guardar el sitio. Toca ir salvando poco a poco. Por ahora no necesito utilizar más la página maestra y voy a editar la página principal del sitio, que es la página de inicio. Lo que voy a hacer acá es crear ahora el menú que va a ser el menú para dispositivos móviles, es decir, el menú corresponsitivo. Para ello le voy a dar, a, voy a dar acá clic derecho y le voy a decir añadir punto de rotura, le voy a decir que sea de 320 igual que el de la página maestra ahí está y le voy a decir menú objeto insertar widget y le voy a decir panel y le voy a decir panel y le voy a decir que me inserte un acordeón inserto el acordeón le digo clic derecho y le digo ocultar en otros puntos de rotura, es decir, para que no me aparezca acá. Lo que voy a hacer es tomar el acordeón y lo voy a hacer de la anchura. Si no me deja acá, simplemente lo que hago es eliminar este contenido. Voy a eliminar este. Listo. Y vamos a dejar una sola ficha. Voy a ir acá a las opciones del panel y le voy a decir se puede cerrar todo y le voy a decir superponer sobre elementos. Es decir, sobreponer sobre elementos es para que me quede encima de otros objetos gráficos y que se pueda cerrar todo. Es decir, que yo lo deje cerrado para que cuando yo previsualice el sitio aparezca cerrado. Y lo vamos a colocar acá encima del, del encabezado. Voy a eliminar el Lorentz Ipsum que es el la palabra que él trae por defecto. Ahí está muy bien. ¿Qué voy a hacer a continuación? A continuación voy a colocar acá un icono que haga alusión a que esto es un menú para móvil. ¿Cómo lo hago? simplemente le doy doble clic acá donde estaba la palabra Libsyn, Ipsyn, Loren Ipsyn, y dejo titilando el cursor del mouse le voy a decir menú archivo colocar y voy a colocar este icono de menú que conseguí en la web y lo voy a insertar acá arriba le voy a reducir el tamaño lo vamos a colocar acá ahí está si por ejemplo él no se deja insertar ahí donde estaba el cursor del, del texto vamos a hacer un truco, le voy a decir control x que es cortar o manzanita x, esto funciona también para Mac doble clic acá y lo voy a pegar y ahí ya quedó compruebo eh, deselecciono que fue lo que hice, vuelvo a lo dejo activado, tomo la herramienta de texto y lo centro para que quede centradito, ahí está, ahí ya quedó muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a insertar acá dentro de este acordeón un menú, como lo hago, menú objeto, insertar widget menú y le vamos a decir vertical. Vamos a insertarlo ahí. Vamos a probar. y ya quedó. Muy bien. Le vamos a reducir un poquito el tamaño del botón. Y subimos acá. Ahí está. vamos a probar el sitio lo vamos a previsualizar control alt e o manzanita alt e en mac versión para computadora y vamos a comprobar la versión para móvil ahí está nuestra versión para móvil si ven amigos y amigas que en pocos minutos ya tenemos prácticamente un sitio web responsivo y compatible con dispositivos móviles muy bien qué voy a hacer a continuación voy a tomar la herramienta de texto y sobre la vista de computadora voy a colocar acá voy a hacer una caja de texto arrastrando y voy a colocar la palabra la frase Bienvenidos a nuestro restaurante. Entonces vamos a colocarle título a cada una de las páginas. Lo estamos haciendo todo sobre inicio, sobre inicio para que, para luego, eh, simplemente duplicar la página de inicio y lo único que hacemos es cambiar el título. con la herramienta de texto activada si quieren le pueden colocar el color que ustedes gusten la fuente que ustedes quieran en este caso voy a colocar un open sans condensado, lo voy a decir Bolt y le vamos a aumentar un poquito el tamaño ya quedó muy bien guardémoslo un consejo para por si queremos que los motores de búsqueda cojan un poquito mejor nuestro sitio voy a seleccionar el texto y con la herramienta de texto me voy acá a la opción de texto y de una vez le voy a decir que en vez de párrafo sea un h1 titular o un título h1 de una vez para que el html sepa que es un titular muy bien voy a coger esto y con alt lo voy a duplicar para que para utilizarlo en el punto de rotura de dispositivo móvil a este clic derecho ocultar en otros puntos de rotura Este también le voy a decir ocultar en otros puntos de rotura listo entonces a este y para la versión de móvil vamos a reducir el tamaño vamos a comprobar probando el sitio me hice una advertencia de la fuente no, no se preocupen enlace exporta al final está nuestro sitio adaptado toca corregir un poco esto, reduzcámosle un poco el tamaño y lo mismo a este prueba y ahí está la versión para móvil muy bien, para que no ocurra esto que voy a hacer? lo voy a decir al menú de móvil clic derecho, lo selecciono, clic derecho, organizar y le voy a decir traer al frente y a este elemento le digo clic derecho, organizar y enviar detrás y ahí está ahí ya quedó perfecto por precaución para la de, la, de, la de computadora, le voy a decir este elemento organizar y le voy a decir enviar detrás también por si acaso muy bien y salvamos, recuerden siempre salvar ahí está y ya tenemos nuestra plantilla hecha simplemente qué tenemos que hacer ahora, nos vamos al mapa del sitio y le voy a decir le voy a decir a la página inicio clic derecho duplicar página le voy a decir que esta página duplicada se llame historia clic derecho duplicar menú, al nombre de la página no le ponemos tilde ubicación y finalmente le voy a colocar contacto pruebo el sitio nuevamente Observen que ya el menú automáticamente generó todo. Ya todo quedó y voy a probar la versión para móvil. Ahí está. Ahí quedó listo de una vez. Es decir, observen que en poco tiempo ya tenemos prácticamente una, una página web. Totalmente funcional, es decir, está vacía, no tiene nada, pero funciona. Simplemente hay que colocar elementos. Muy bien, lo primero que voy a hacer para, para empezar a colocar contenido dentro de la página es irme a inicio y en inicio voy a colocar un slide de imágenes alusivas al negocio imaginario con el cual estamos trabajando, ejemplo que es un restaurante, le voy a decir menú objeto, insertar widget y le voy a decir proyección de diapositivas, le vamos a decir básica, la coloco acá. a ajustar un poco el navegador acá donde dice tamaño ajustar anchura del navegador y acá donde dice añadir imágenes vamos a añadir las imágenes esta es comida colombiana comida de, de mi tierra para aquellas personas que nos ven desde el exterior añado las imágenes y automáticamente las reemplaza las imágenes que coloco las reemplaza las que trae el, el slide por defecto ahí ya está voy a meter marca en las opciones del slide y le voy a decir le voy a decir desde acá en las partes que no me muestran ni el contador ni los pies de ilustración que simplemente me deja los botones de siguiente y anterior y los acomodamos selecciono los botones con con shift y en relleno le quito el relleno, tomo la herramienta de texto La vamos a aumentar el tamaño La vamos a colocar color rojo y si quieren le podemos dejar la fuente por defecto o le pueden colocar la que ustedes quieran, le voy a poner la misma fuente en bold que estamos utilizando la Open Sans, y ahí está. Con la tecla Alt, duplico el slide y le digo a este clic derecho. Eh, ok, no se deja ocultar, veamos. está casi sí. ok no no se dejó entonces lo que vamos a hacer es crear una versión del slide para móvil voy a eliminar esto este slide que cree Al punto de rotura Ok, ya Dupliquémoslo para ahorrar Tiempo Y a este le vamos a decir Clic derecho ocultar en otros puntos de rotura. Ahí está, le vamos a decir clic derecho ocultar en punto de rotura para que nos quede simplemente acá. La vamos a acomodar y acá le vamos a decir ajustar a tamaño de navegador. Si no lo hace simplemente lo selecciono, como esta ya es la versión para móvil, lo que puedo hacer es darle clic derecho en encaje y encajar contenido proporcionalmente. Ahí ya está que me encaje el, el contenido proporcionalmente al, al slide. Ahí está. Adicionalmente, vamos a acomodar los botones para la versión de móvil. Proporcionalmente listo, ya tenemos el slide versión móvil y versión para computadora probemos el sitio en el navegador Observen que el menú quedó por debajo, le vamos a decir acá, clic derecho, organizar y traer al frente. Ahí está. Está la versión para móvil y la versión de computadora. Como ven, de manera sencilla ya tenemos prácticamente el sitio. Simplemente hay que colocarle el contenido. Muy bien. Ahora vamos a seguir editando las páginas en la página de historia. voy a hacer simplemente le cambio acá el encabezado lo mismo el encabezado para móvil voy a utilizar una herramienta que utilizo siempre para colocar texto de relleno que es el Lipsum que es un texto de relleno lo pueden conseguir en esta página web bajo un poquito y le digo generar voy a copiar estos dos párrafos, estas líneas y lo que hago es tomar la herramienta de texto, hago una caja lo pego y ahí está le voy a decir clic derecho ocultar en otros puntos de rotura voy a ir al punto de rotura para móvil lo voy a pegar y le voy a decir ocultar en otros puntos de rotura entonces ya tenemos para móvil y ya tenemos para móvil y para computadora para vista de pantalla normal y computadora ahí está si quieren desde el menú texto lo pueden alinear le colocan la fuente que quieran al gusto de ustedes ya todo es cuestión de embellecer las cosas yo simplemente les estoy explicando cómo funciona el programa para que lo manejen ya el diseño lo aplican ustedes la parte visual salvamos y ahí está muy bien ahora en menú Simplemente le voy a decir archivo colocar y voy a colocar una imagen de menú que ya tengo predeterminada, guardada. Ahí está, le voy a decir alinear y lo vamos a centrar. Voy a crear la versión para móvil y digo acá ocultar en otros puntos de rotura. Y acá clic derecho ocultar en otros puntos de rotura. Observen que automáticamente lo puso de una. Ahí está. Guardamos el sitio. Ubicación, entonces vamos a colocar en ubicación una ubicación de Google Maps. ¿Cómo lo hago? Simplemente buscamos Google Maps. Voy a buscar mi ciudad que es Bogotá en Google. Ustedes para insertar un mapa en google simplemente abren buscan algo en google maps lo ubican en el mapa digamos mi ciudad bogotá le dicen compartir le dicen incorporar mapa le dicen qué tamaño lo quieren le voy a decir mediano copió este código de iframe lo copio, Me voy a doble muse le digo objeto insertar widget y le digo, perdón, menú objeto insertar HTML, pego el código acá, donde, donde dice inserte aquí su HTML, le digo OK. En este caso no le alcancé a insertar, simplemente le digo clic derecho editar HTML, ahora sí lo pegamos y le digo OK. Los centramos esperemos a que aparezca si no aparece no importa miramos el sitio en el navegador ok, está la ubicación estiremoslo a ver si aparece mientras que aparece, ok, ahí ya apareció, centrémoslo, muy bien y nos vamos a ir al punto de rotura en el punto de rotura que vamos a hacer lo vamos a duplicar con ALT este le doy clic derecho y le digo ocultar en punto de rotura y a este le voy a decir clic derecho ocultar en otros puntos de rotura le doy clic derecho editar HTML y acá en la anchura le voy a decir que sea de 300 no importa por ahora y le digo ok lo acomodamos mientras que sale acá vamos a colocarle ubicación pareció vamos a reducir más la anchura le voy a decir de 280 si me olvidó cambiar la palabra recuerden poner tildes tener buena ortografía la mala ortografía deja mucho que desear de nosotros como personas y ahí ya está en ubicación vamos a probarlo ya apareció seguridad, recuerden acá menú organizar, le vamos a decir enviar detrás en la versión para móvil y traer el frente supongo que en menú está ocurriendo lo mismo, clic derecho organizar traer el frente y a esto organizar enviar detrás traer el frente organizar, enviar detrás, lo mismo el título por si acaso y ya está probémoslo nuevamente que ya está nuestro diseño correspondiente. Y finalmente para terminar vamos a colocar el contacto. Entonces le doy doble clic a la página de contacto, le doy menú objeto, insertar widget y le voy a decir formulario, contacto sencillo. Lo centramos, ahí está. Lo voy a duplicar y a este le voy a decir clic derecho. Lo vamos a ocultar en otros puntos de rotura y a este le vamos a decir ocultar en punto de rotura. A acomodarlo para que quede bien la versión para móvil centrarlo acá y acá el mensaje que el formulario se envía algo muy importante seleccionar el formulario en las opciones del formulario colocar el correo electrónico al, al cual ustedes desean que les llegue en este caso voy a colocar Info arroba al rincongráfico.com. Ese es mi correo electrónico por si me quieren escribir o preguntar cosas. Organizar, traer al frente, recuerden siempre estar guardando, y ahí está. Ahora finalmente para terminar lo que vamos a hacer es exportar el sitio en versión HTML para ya proceder a subirlo a cualquier servidor web que ustedes quieran, a su hosting que ustedes ya tengan adquirido. Simplemente le digo menú archivo y desde el menú archivo le voy a decir exportar como HTML o control E o manzanita E. Le voy a decir en qué carpeta quiero que me lo exporte. Le voy a decir acá, clic derecho, nuevo. Le voy a decir site tutorial. Selecciono la carpeta. Colocamos la dirección web de nuestro sitio, el rincongráfico.com en este caso que es de ejemplo, le digo OK. Y ahí lo está exportando. exporta y me lo muestra finalmente en el navegador voy a cerrar acá el navegador ah, eh, se me ha olvidado simplemente OK y acá en la carpeta del sitio ya aparece la página web exportada aparecen los estilos de cascada si lo quieren modificar imágenes scripts y los archivos en html listos para subir ahí está el index, lo ejecutamos para que nos abran el navegador que tengamos en nuestra computadora, el que usemos por defecto y ahí está ahí está un sitio web sencillo rápido sin ningún problema y de manera ágil lo pueden crear, lo que les digo simplemente tienen que meterle ya la parte de estética y de belleza bueno amigas y amigos espero que les haya gustado este video tutorial los espero pronto un abrazo y por favor pregunten si tienen dudas pregunten comenten y